Hola a todos, ¿cómo están?, vamos a presentarles nuestro proyecto de electrónica analógica, el cual es un medidor de pulsos mediante la técnica de oximetría, la cual monitorea los niveles de oxígeno en la glucosa de la sangre. Para este proyecto utilizamos materiales que son fáciles de conseguir, se las venden en todas las tiendas de electrónica, y para las carcasas de los dispositivos utilizamos materiales reciclados de otros aparatos. Eh, estamos utilizando como controlador un Arduino Nano, como amplificador operacional un LM358 y una pantalla LCD convencional eh, 16x1, vamos a mostrarles el funcionamiento, aquí estamos operando el dispositivo en modo manual, es decir que vamos a ver los pulsos mediante Mediante una señal amplible y un LED que alumbra aquí en la pantalla del dispositivo negro de la derecha, eh, por lo cual debemos ajustar un umbral, es decir, para que solamente nos, eh, nos haga sonido cuando supera los picos o cuando es el voltaje más alto detectado por el amplificador operacional. Entonces, eh, vamos a ver cómo lo ajustamos. Aquí podemos, con estas flechas, subir o bajar el threshold. Voy a subirlo un montón para que vean que deja de pitar. Voy a subirlo bastante. Ahí ya dejó de pitar. Y si lo bajamos, ya quedará totalmente encendido. Entonces, eh, ajustando estos valores, que simplemente son valores en la escala de, de 0 a 1024 de Arduino, como valores de entrada analógica, podemos ajustar el, la la medida para que pite solamente cuando detecta pulsaciones, bueno eh, en cuanto al sensor podemos observar acá que situamos, voy a jugar un momento para que podamos escuchar bien, eh, en cuanto al sensor utilizamos cuatro eh, leds de emisión infrarroja y un fotoreceptor en el medio, también lo utilizamos eh, un pedacito de acero inoxidable que nos sirve como polo a tierra para eliminar un poco el ruido vamos a ver ahora en el arduino vamos a conectarlo de nuevo tenemos dos, dos cables de para tener un poco más de corriente vamos a colocarnos nuestro dedo mediante la cinta que no es más que un velcro que pegamos al plástico seleccionamos el, el puerto a utilizar un momento quito el Bueno, aquí vamos a empezar a observar cómo, cómo el amplificador operacional nos amplifica la señal de la reflexión de los LEDs infrarrojos. Vamos a observar acá la gráfica. Cómo podemos ver los dos movimientos del corazón. Para lograr este resultado utilizamos dos etapas de filtración pasiva con capacitores. Y bueno, eso es todo. Si tienen alguna pregunta, eh, me la pueden hacer en los comentarios acerca del esquemático del circuito. Y, y es todo por ahora. Nos vemos.